La verdad nosotros no sabemos ni de cacería, nosotros no sabemos de, de pesca, nosotros somos trabajadores, por eso la cultura no compara con de acá. El departamento del Guaviare siempre se ha caracterizado por recibir un flujo constante de personas que vienen de todas las regiones de Colombia. Aquí vienen a buscar nuevas oportunidades en este territorio lleno de riqueza y diversidad. Hay dificultad en el tema de salud, en el tema de, de, de educación, en el tema de vivienda. Vemos cómo están en este momento los Embera viviendo acá en el municipio de Calamar eh, en situaciones precarias. ¿Podrán los Embera Chamí con la ayuda de la Procuraduría comenzar a adaptarse a su nueva realidad? Esto es La Procu tv La Procuraduría General de la Nación está...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 Es una, como una montaña, viene como enia. Chami es una enia. De mucho antiguamente, los mayores de nuestros abuelos vienes nombrado como una enia en Vena Chami. ¿Quién te enseñó a tejer? Eh, me dejaron de tejer es mi papá desde niña. Yo me aprendí lo que él estaba indicando y yo me aprendí ya. ¿Cuál es el material de esos collares? Chakira Checa. Esto consiguen en Cali, en Pereira, después de por acá de, de Bogotá ya no consiguen de esto. En el departamento del Guaviare tenemos eh, la fortuna de tener diversas etnias indígenas. Tenemos los Nucat, los Jiu, tenemos los Tucano, Tucano Occidental y ahora eh, el Guaviare tiene también en Chamín. Sin embargo, un grupo de seis familias de la etnia Embera Chamí, oriundos del Valle del Cauca, han sido reubicados aquí en el municipio de Calamar por cuestiones de seguridad. ¿De dónde vienen los Embera Chamí? Nosotros del Valle Cauca, nosotros venimos la verdaderamente como desplazados, los dejaron acá como embalados, que aquí verdaderamente no están comparados como indígenas que viven por acá. costumbre y costumbres de por acá, no es igual, la verdad nosotros no sabemos ni de cacería, nosotros no sabemos de, de pesca, nosotros somos trabajadores, nosotros trabajamos nuestras artesanías, cultivamos, aquí en el Guaviare para nosotros el terreno no se ayuda en esa parte, no lo amaño no sirve para nosotros. La dificultad ahora digamos es que la situación que tiene el Guaviare con respecto a sus comunidades étnicas eh, es la dificultad en la diversidad cultural. Nosotros siempre en el Valle Cauca tenemos esos cultivos de, de tomate, de pimentón, de habichuelas, ya que en este momento no tenemos nada. Hay dificultad en el tema de salud, en el tema de, de, de educación, en el tema de vivienda. Así es en diferentes sitios en el departamento del Guaviare, con diferentes etnias. Lo más importante en este momento para, para la Procuraduría, garantizar los derechos fundamentales de esta comunidad. En la época prehispánica, el departamento de Guaviare ha contado con la presencia de indígenas. Estos pueblos viven en la actualidad en resguardos cuya propiedad colectiva es reconocida por el Estado. La Procuraduría es la voz de las comunidades y las minorías más vulnerables para hacer valer sus derechos. Nos trajeron aquí al municipio de Calamar Guaviare, nos comprometieron que era, el, eh, era un sitio mejor. Nos mintieron, nos comprometieron, nos iban a dar viviendas, casas, eh, un terreno bueno para los cultivos. Cuánto llueve, cuánto llueve, aquí menos de la agua. No hay estoba. Ahí aguantamos. Esta es una de las casas donde vive una de las seis familias aquí en el municipio de Calamar. Hola Angie. Hola. ¿Esta es tu casa? Sí, está hecha la casa con, con plástico y alrededor son lona y así el piso son tierra. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Vivimos tres. Tres personas, sí. incluida tu abuela. Sí, a mi abuela y mi marido. ¿Cuál es la diferencia de esta casa que tienes aquí eh, en el Guaviare con la casa que tenías en el Valle del Cauca? En el Cauca yo tenía la casa así en lámina uh -huh. y alrededor era pura de madera en piso también. Uh -huh. Todo era así. Y pues así servicio de baño también tenía todo, pero acá no tenemos la necesidad, toca hacer por allá como en el monte, así. La comunidad en Berachamí, que está ahorita en Calamar, Llegó en el 2020 víctima de un de desplazamiento por el conflicto eh, cultural que hubo y llegó a Calamar eh, a ocupar un espacio en el resguardo indígena de Litilla, donde hay otra comunidad de indígenas, pero que tienen costumbres diferentes. Ahí nos empezamos a mirar nuestras culturas y culturas de ellos, nuestra costumbre y costumbres de por acá. Por eso la cultura no compara con de acá. Cuando escuchamos estas necesidades básicas y las situaciones en las que se encuentran, decidimos tomar la, digamos que la iniciativa eh, de trabajar conjuntamente, ya ellos fueron a mi, a, a la, a la, al despacho de la Procuraduría Regional, hablamos, se les explicó qué íbamos a hacer, la idea es poder lograr que ellos se legalicen, que ante el Ministerio del Interior estén reconocidos como asentamiento étnico, como comunidad indígena, en, propiamente acá, para poder ser beneficiarios de los diferentes programas que tiene el Estado, el tema de mejoramiento de vivienda, que digamos que es de las cosas que más, más, me, más preocupa en este momento la Procuraduría porque no están viviendo en unas condiciones dignas. Se estima que la población en Vera asciende a 350.000 miembros. Desde siempre, la Procuraduría ha respaldado constitucionalmente las iniciativas de los indígenas dentro y fuera de sus territorios y los ha apoyado en la búsqueda de mejores condiciones de vida. En Vera Chamí han comenzado una nueva vida aquí en el Guaviare, con todos los retos que eso implica, cambiando sus costumbres y luchando para ser reconocidos. El nombre en Vera significa gente y, como toda la gente, tienen derecho a una vida digna. ¿Usted se quedaría a vivir en el Guaviare? Sí, yo me amañé mucho por Calamar Guaviare, por el clima, a mí me gusta demasiado. Me amañé mucho. El primer paso para, para lograr que esta comunidad eh, en Vera, que se encuentra en el municipio de Calamar, que es ajena como tal al, al terreno, al clima, a la idiosincrasia y a todas las costumbres de esta zona eh, geográfica del país, eh, se acople y pueda tener una vida digna en el territorio agradecer a los funcionarios de Procuraduría, a todas las personas que trabajan en este programa o en ese apoyo que nos hacen en este momento con las comunidad en Vera Chamí, en el Guaviares. Agradecerlo mil veces a ellos, a los funcionarios que están apoyando en este momento el apoyo para nosotros, para nuestra comunidad en Vera. Vamos a, a ir avanzando con la Agencia Nacional de Tierras para ver cómo llegamos a, a poder conseguir un territorio para, para que ellos ocupen un espacio y puedan desarrollar sus actividades como lo es, bajo su cultura y su cosmología. Si Dios nos permite, podemos tener mejoramientos, ayudas, recursos y otras cosas más. Mejorar nuestras viviendas, nuestros terrenos propios. Mejorar, tener por el apoyo de de la Procuraduría, tener nuestra educación, nuestra lengua maternas. La lucha que estamos llevando en compañía de ellos es una lucha de ellos. Lo que estamos haciendo como Procuraduría es lograr que, eh, eh, y a, acompañarlos en esta lucha para que las, la, el reconocimiento de sus derechos fundamentales sea óptimo y no eh, estén en estas condiciones precarias. Eh, estamos acompañándolos, estamos llevándonos eh, lo mejor de esa, de esa comunidad a fin de garantizar el bienestar de ellos esto es la Procu TV Voces Ciudadanas según el DANE la población indígena colombiana está cerca de los 2 millones de personas, pero qué tanto conocemos a nuestros compatriotas amerindios chicos hola quiero que me cuenten qué comunidades indígenas colombianas conocen Uf, una pregunta de una de esas ropa. Eh, ahorita que se me viene a la cabeza los Embera, que están por aquí, los, pues él no los distingue. En la parte de la Guajira, los Guayú. Pues la más reconocida en este momento es la comunidad de Embera. Y en este mapa de Colombia, ¿sabes dónde está ubicada? Aquí en el Cauca. La Minga Indígena, ubicadas en el departamento del Cauca. Nope. Y si hablo de la comunidad guambiana, ¿sabes dónde están ubicados? No, la verdad no tengo idea. Eh. Conozco las comunidades indígenas de Misac, que son las del Cauca. ¿En este mapa de Colombia sabes dónde están ubicados los Embera? Eh, sí, están por acá. Eh. Chicos, les puedo hacer una pregunta. ¿Qué comunidades indígenas colombianas conocen? Eh. <risa> ¿Indígenas? O sea, no... No sé, no, yo no no. no no, creo. Hay otros que son Embera y otros que son Guayú, no, no muchas más. Sé que son un montón, pero no las conozco todas. Les quiero mostrar acá el trabajo que realiza la Procuraduría con las comunidades indígenas colombianas. La Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos vigila activamente la protección de los derechos de las minorías étnicas y de sus territorios. Las noticias no dejan de producirse aunque estemos de viaje. La Procuraduría es noticia. Es noticia. El registrador debe cumplir con los compromisos adquiridos con las campañas. Ese fue el llamado de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, al Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, para resolver de manera inmediata las solicitudes de las campañas políticas y enfatizó en que esto permitirá brindar mayores garantías para que los próximos comicios sean legítimos y confiables. Propietarios de vehículos no deben ser sancionados por infracciones atribuidas a los conductores. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, manifestó que no se puede sancionar a los propietarios de vehículos por infracciones atribuibles exclusivamente al conductor. La jefe del Ministerio Público indicó que en materia sancionatoria solo es posible castigar al autor de una conducta tipificada en la ley. La Procuraduría solicitó declarar constitucional la Ley 2155 de 2021 de inversión social. La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley 2155 de 2021, que tiene por objeto adoptar un conjunto de medidas de política fiscal para contribuir a la reactivación económica y fortalecer el gasto social. En su concepto no se desconocieron los principios de publicidad y consecutividad. La Procuraduría indicó que la tasa creada para apoyar el deporte es constitucional... La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, conceptuó que la ley que creó la tasa pro deporte y recreación, ley 2023 de 2020, se ajusta a la Constitución. Los recursos obtenidos serán destinados para apoyar los distintos programas deportivos, así como a los atletas de alto nivel competitivo. La Procuraduría pidió a la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, socializar el proyecto del canal del Dique, cumpliendo el compromiso adquirido con la comunidad, la Procuraduría General de la Nación y la defensa del pueblo enviaron una comunicación a la Agencia Nacional de Infraestructura en la que le transmitieron los interrogantes sobre la gestión de riesgo y otras tantas observaciones sobre los componentes sociales y ambiental que implicará la restauración del canal del dique.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 Puede contactarla en el teléfono 601-587-8750-Extensión 11502 y en el correo preventiva de DHH, arroba, La Procuraduría General de la Nación vigila que los partidos y movimientos políticos que participan en las elecciones de presidencia y vicepresidencia de Colombia garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Por tal motivo no les está permitido en ningún escenario referirse a las mujeres, a personas del colectivo LGBTI o a los migrantes que estén de paso o residan en el país de manera despectiva o con lenguaje discriminatorio. ¿Sabe de algún partido político que no esté cumpliendo con esta garantía? Entra a la sede electrónica en www.procuraduría.gov.co o escriba el correo quejas.procuraduría.gov.co y presente su denuncia. La Procuraduría invita a todos los movimientos y partidos políticos, a los candidatos y a la ciudadanía en general a fortalecer la democracia y participación activa con tolerancia y respeto. Eso suena bien, pero ¿qué tal en serio nos tomamos eso de la participación activa? Voces ciudadanas desde Guaviare. Al momento de elegir, la gente tiene sus propias opiniones usted qué prefiere bañarse en piscina o en río piscinas en río en río en río en eh, ninguna en río no me gusta la piscina no me gusta el río es mejor como en el río que corre el agua comer pollo o carne mm. eh, pollo carne pollo pollo carne mm, ¿A dos cosas pollo. ¿Y en estos momentos ni carne ni pollo es transportarse en vehículo o en la lancha? Las dos cosas. ¿Lancha o vehículo? Vehículo. Lancha. Vehículo. ¿En eh, vehículo? En las dos. ¿Votar o no votar? No votar. No votar. No votar. ¿Votar? ¿Mejor dar el voto? y es que el voto es una herramienta para elegir el futuro del país y para garantizar la transparencia la procuraduría creó la comisión nacional de control electoral la unidad de vigilancia electoral que es presidida por la procuradora margarita cabello pues sí es bueno votar uno pues es un, uno, uno tiene que votar como ciudadano votar por los que verdaderamente arreglen el país Noticia. Desde la ProQTV vamos a hacer un conteo de las nueve acciones que no pueden hacer los funcionarios públicos en época electoral. Nueve. No financiar partidos o campañas políticas. Ocho. No difundir propaganda electoral ni a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o campaña política. Siete. No ofrecer beneficios a los ciudadanos para influir en su intención de voto. Seis. No utilizar su autoridad para ponerla al servicio de una causa política. 5. No presionar a subalternos para que apoyen alguna causa política. 4. No hacer proselitismo con elementos destinados al servicio público. 3. No disponer del horario de trabajo para gestionar actividades políticas. 2. No usar con los mismos fines información reservada a la cual tenga acceso por razón de su cargo. 1. No exonerarse de sus deberes constitucionales y legales con el pretexto de ejercer su derecho en participación política. ¿Cómo se prepara la Procuraduría para las elecciones del 29 de mayo? La Procuraduría se está preparando desde el punto de vista preventivo, haciendo toda la vigilancia que implica el proceso electoral. Estamos al lado de la ciudadanía para demostrarle al mundo entero que la democracia en Colombia seguirá siendo válida en nuestro país y demostrándoles también, como la primera mujer procuradora, que somos un país incluyente y pluralista y para estas elecciones les hemos hecho énfasis principalmente en el manejo del E14 para que realmente el resultado de los votos de esa mesa se plasme en este formulario previendo el desarrollo de las elecciones vamos a tener una mesa de ayuda aquí en la entidad de la cual van a ser parte funcionarios de la registraduría de la Defensoría del Pueblo, de Naciones Unidas, de la Procuraduría y de la fuerza pública. Es decir, que a través de esa mesa nosotros podamos garantizar, segundo orientar y tercero dar una capacidad de respuesta al ciudadano para que pueda ejercer el derecho al voto. Otro de los temas de especial vigilancia de la Procuraduría va a ser la acreditación de los testigos electorales para garantizarle a la campaña que efectivamente sus testigos que postulen, los acrediten a tiempo y debidamente. Infovotantes es una herramienta desarrollada por la Registraduría Nacional del Estado Civil para que los ciudadanos puedan consultar, entre otros los jurados de votación, los testigos electorales y también sirve para ubicar el sitio de votación. Igualmente hacemos vigilancia técnica en los escrutinios que permite a la ciudadanía tener como garantías de que el software que se está utilizando en las 2.300 comisiones escrutadoras del país es el mismo. Para este proceso electoral pues vamos a tener aproximadamente 102.512 mesas de votación distribuidas en 12.513 puestos. Igualmente venimos haciendo especial vigilancia a la conformación de la base de jurados de votación al sorteo y asignación de estas personas que ejercen funciones públicas transitorias el día de la jornada electoral, pues que son los que dirigen las votaciones y además dirigen las mesas de votación. En la Procuraduría trabajamos por unas elecciones transparentes y con garantías para todos los colombianos. En la página de la Procuraduría www.procuraduría.gov.co en el link Servicios al Ciudadano pueden encontrar un archivo de preguntas frecuentes que van desde qué hace la Procuraduría hasta cómo presentar peticiones y solicitar información sobre desplazamiento forzado y conciliaciones. No dejen de visitarla. Síganos en nuestro Facebook. Esto es La Procu TV. La verdad nosotros no sabemos ni de cacería.